El 28 de septiembre de 1966, Dardo Cabo, un activo militante peronista, junto con la periodista María Cristina Berrier y otros 16 jóvenes, en su mayoría miembros del Movimiento Nueva Argentina, tomaron un avión de Aerolíneas que se dirigía a Ushuaia y lo desviaron hacia las Islas Malvinas para provocar un acto de reafirmación soberana al que denominaron Operativo Cóndor. La fecha elegida fue el día de la llegada de Felipe de Edimburgo, príncipe consorte de Inglaterra, que sería recibido con honores por el gobierno de facto de Onganía. Liderados por Cabo, los jóvenes se habían sumado al vuelo como simples pasajeros, pero en sus bolsos llevaban armas que, aunque estaban descargadas, obligaron a los pilotos a cambiar de rumbo. Uno de ellos actuaba en conjunto con los cóndores, habiendo entrenado previamente aterrizajes forzados en la provincia de Chaco. Entre los 43 pasajeros, por una simple casualidad, viajaba el almirante Guzmán, gobernador en ejercicio de Tierra del Fuego, que ostentaba el cargo de gobernador de las Islas Malvinas. En esa época, las islas no contaban con un aeropuerto, por lo que el piloto realizó un riesgoso aterrizaje en una rudimentaria pista de carreras cuatreras cerca de Puerto Stanley, al que los cóndores rebautizaron como Puerto Rivero, en honor al gaucho que resistió la ocupación británica en 1833. Luego desplegaron siete banderas argentinas y emitieron un comunicado. El operativo Cóndor pone sus pies en las Islas Malvinas para plantar el pabellón nacional en territorio argentino comprometiéndose a defender la enseña azul y blanca hasta sus últimas consecuencias. El gobierno de Onganía condenó duramente el operativo Cóndor y señaló a los jóvenes como facciosos. Pero al mismo tiempo, gran parte del pueblo lo consideró un acto de heroico patriotismo. Luego de 36 horas de ocupación simbólica, los jóvenes fueron apresados. El sacerdote católico que vivía en las islas, Rodolfo Roel, actuó como mediador y consiguió que los cóndores quedaran alojados en la Iglesia Santa María. Luego, fueron trasladados a Tierra del Fuego donde fueron acusados de privación ilegítima de la libertad y tenencia de armas de guerra. 15 cóndores cumplieron una condena de nueve meses. Dardo Cabo y otros dos compañeros, tres años, debido a sus antecedentes político-policiales como militantes de la resistencia peronista. Dardo Cabo y María Berrier se casaron en prisión. Cabo nunca abandonaría la militancia política. Unos años después, en 1977, sería asesinado por la dictadura militar. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo de soberanía y memoria que estamos haciendo todos los viernes desde la página de Facebook del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Ahí quienes nos están viendo, por empezar los invitamos a pulsar el botón de compartir que se encuentra en esta transmisión para poder replicar de alguna manera eh, esta charla que estamos haciendo en sus perfiles personales y que de alguna manera nos sirva para difundir y contar con una mayor audiencia. Ahí también los vamos a invitar, ya que están a que nos manden saludos de dónde son. Nos, nos seguimos jactando de tener un programa federal, por lo tanto es muy importante para nosotros que cuando nos manden los saludos nos digan de qué localidad y de qué parte son. Ahí ya estuvimos viendo saludos de Ushuaia, siempre de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur presente, así que estamos muy contentos por comenzar esta transmisión. Bien, hoy es 25 de septiembre, es una fecha clave para la historia de Malvinas. Estuvimos investigando y son varias las efemérides que se repiten, casi hasta de forma cíclica. La primera es el 25 de septiembre de 1941, es el nacimiento de Raimundo Gleiser, el primer documentalista, el primer argentino que se encargó de filmar una producción audiovisual en las Islas Malvinas en la década del 60, quien fue luego eh, desaparecido por la última dictadura cívico-militar. Nosotros del Museo Malvinas lo recordamos, eh, con una sala en particular, que es la sala de Raimundo Gleiser. El 25 de septiembre al año siguiente, en 1942, es el nacimiento del boxeador Ringo Bonavena, conocidísimo boxeador que entre otras cosas se enfrentó a Mohamed Ali, uno de los grandes referentes históricos del boxeo de peso pesado en la historia del boxeo mundial, quien en el año 74 en una gira de Estados Unidos, en una gira internacional, Ringo Bonavena eh, quiso aprovechar esta gira internacional y qué mejor que para difundir este ideario de que las Malvinas son argentinas, es una foto muy conocida de Ringo Bonavena se lo ve con una remera que dice las Malvinas son argentinas en inglés para que todos pudieran entender la consigna. Un 25 de septiembre de 1971 eh, nació nuestro actual gobernador de la provincia de Buenos Aires quien cuando fue su gestión, primero como viceministro de economía y luego como ministro de economía después, se impulsaron desde el estado nacional leyes que grababan por sobre todas las cosas las actividades ilegales de hidrocarburos sobre nuestra plataforma continental en zonas marítimas que actualmente se encuentran ilegalmente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña. 25 de septiembre de 1972, un año después, fallece la poeta y escritora Alejandra Pizarnik, Como sabrán, el Museo Malvinas se encuadra dentro del Ministerio de Cultura de la Nación. Y el 25 de septiembre de 1973, Muere asesinado el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci. Y ustedes se preguntarán qué tendrá que ver con, con Malvinas. Resulta ser que en ese momento quien lideró el operativo Cóndor, del cual vamos a hablar hoy en profundidad, estoy hablando de Ardo Cabo, referente de la juventud peronista, era en ese momento el director de la revista El Descamisado, el, el órgano de difusión periodístico más importante de la juventud peronista de ese entonces, con tiradas de más de 100.000 ejemplares. Escribió un editorial muy conocido, con muchas reflexiones, que se publicó el número 20 del descamisado, un 2 de octubre de 1973. Y estamos a tan solo tres días para el 28 de septiembre, que sería la efeméride del Operativo Cóndor, motivo por el cual estamos convocando a hacer esta charla en particular. Y qué mejor que para hablar del Operativo Cóndor, que el hijo de Edgardo Salcedo, miembro del Operativo Cóndor, con nosotros, y compañero trabajador del museo, Gerardo Salcedo. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo andas? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien. Eh, nosotros siempre, desde que arrancamos este ciclo, siempre usamos una pregunta disparadora, clásica, transversal a todos nuestros invitados, que es que, ¿cuándo fue ese primer momento con el cual te enteraste o te encontraste eh, con que hay una parte de nuestro país, parte de nuestro territorio, que se encuentra injustamente ocupado por una potencia extranjera, el Reino Unido de Gran Bretaña. Bueno, en, en la primaria, en segundo grado, 1982, con la Guerra de Malvinas. Antes no recuerdo nada en particular que, que me hayan enseñado, era muy chiquito. Pero sí la guerra, o sea, yo soy de la generación que se desayunó de Malvinas con la guerra Con los simulacros de bombardeo en el colegio eh, Las maestras llevándonos al patio Y haciéndonos este, poner en cuclillas Ese era uno, un ensayo Y el otro era abajo del banco, del pupitre eh, Por el que estaba este miedo de que podían llegar a bombardear Buenos Aires Pero bueno nada, imposible escapar el tema con los medios de comunicación y con todo el mundo hablando del tema este, eh, yo sí recuerdo que eh, me daba cuenta que estaba viviendo un momento histórico es, es el único análisis que yo recuerdo haber hecho, además de por supuesto las malvinas son argentinas, la guante de la Argentina, todo eso, lo odio Recuerdo que lo único que sí entendía como diferente es que esto era histórico que no era, no era una, un episodio más del ciclo de noticias. Bien, o sea que viviste de alguna manera en carne propia con los simulacros de la primaria, todo lo que fue la, la noticia de la guerra de Malvinas y ahí digamos, claro, el primer segundo grado, ahí ya entraste en conocimiento de forma inmediata de la causa malvina. Sí, sí, sí, sí. Sí. Chiquito, sí. Bien. Bueno, un 28 de septiembre de 1966, Hace ya se van a cumplir ahora 54 años, se da un, un episodio muy importante de nuestra historia, de nuestra historia nacional, de nuestra historia en relación a Malvinas, y bueno, y qué mejor que escuchar de vos cómo fue eh, ese gran episodio que fue el Operativo Cóndor, digamos que nosotros desde el museo lo recordamos y de alguna manera también lo, lo homenajeamos. Bueno, sí, el Operativo Cóndor, fue un episodio que protagonizaron 18 jóvenes militantes que secuestraron un avión de aerolíneas argentinas y lo forzaron a aterrizar en Puerto Argentino, en aquel momento, para algunos Puerto Soledad, para los ingleses Puerto Están. Estaban en, en, agrupados en el movimiento Nueva Argentina fueron este, la, la conducción política, era de eduardo Cabo y de Alejandro Zorinco, eh, con una eh, fuerte raíz nacionalista y cristiana, la religión era muy importante en esa época, y Peronista también. Ellos este, subieron al avión en Aeroparque, un avión que iba con rumbo a Río Gallegos, y eh, a la altura eh, creo que de San Julián, más o menos, eh, fuerzan al piloto del avión, se meten en la cabina del avión. Y Dardo Cabo y yo vengo le dicen al piloto, eh, ponga rumbo 105 Y así es como eh, fuerzan al que estaban armados, vamos a quedar estaban armados, fuerzan al piloto del avión a dirigirse a Malvinas, que primero se resiste, eh, eh, hay que obligarlo, pero finalmente lo hace y el avión se dirige a Malvinas, Le cuesta al piloto, por supuesto, ubicar las islas. Eh, no era una ruta conocida para ellos. Eh, y aterriza. Esto sí lo sabían los cóndores. Le decimos cóndores a los miembros del operativo cóndor. Eh, sí sabían que había una pista de cuadreras, es decir, una pista de caballos. De, de, de, carreras de caballos, en la cual se podía aterrizar un avión con dificultad, pero se podía y eso se lo dicen al piloto que había que encontrar la pista de, de, de corrida de caballos el, el piloto tiene que dar unas vueltas por arriba de lo que es Puerto Argentino eh, el, es un DC-4, es un, moto, un, un avión que hace mucho ruido y de tanto ruido despierta a algunos miembros de la población. Pero más allá de eso, ya la forma en como entra la pista hace que el avión quede muy lejos de la gobernación, que era el objetivo que tenían los cóndores de bajar del avión, tomar la gobernación y tomar las malditas. Pero queda muy lejos de la otra punta y encallado en el barro. Y un poco inclinado porque bueno es, era de tierra, barro, la famosa turba de Madrid. Eh, son rodeados por los ingleses. Sí, este, ellos este, bajan, los, los pasajeros bajan, después podemos contar, pero los pasajeros eh, se hospedan en las casas de los isleños. Eh, o sea, hay negociaciones entre, entre la gobernación y ellos, la policía inglesa y ellos, pero están eh, aproximadamente 36 horas en el avión y formando un perímetro alrededor del avión, perímetro en el que ponen banderas argentinas, ¿sí? pisan la bandera argentina, cantan el himno, celebran una misa, le piden al cura católico, eh, de ahí que que les haga una misa y este, finalmente se ponen a disposición del cura católico y son llevados este, en un barco hasta Ushuaia donde son detenidos. Todo esto en el contexto de una dictadura en Argentina, la dictadura de Honganía y todo esto en el contexto del de, eh, peronismo proscripto. Proscripta casi toda actividad política, sobre todo en el inicio de esta dictadura. Eh, eh, la mayoría de ellos se identificaba con el peronismo Pero ellos igual decían que eran de la juventud argentina Y que tenían distintos este, orígenes este, políticos Pero eh, el hecho genera por supuesto mucha repercusión Ellos este, fueron a tomar las Malvinas y fueron a hacer un, una, un, un acto de soberanía Al cantar las banderas, cantar el himno eh, ese objetivo se logró, y si me permitís, para entrar más en, en entendimiento de lo que ellos buscaban, si me permitís, me gustaría leerte la proclama que ellos eh, hicieron una vez que aterrizaron en Madrid. Si estás de acuerdo, mientras la lees, querés que ponga el fragmento de Cambalache, de fondo. El, el fragmento de Cambalache, no, permitime leerlo y después pasamos video, Dale. ¿sí? Bien. ¿Cómo no? Jefatura de la Operación Cóndor, Puerto Rivero, Islas Malvinas, a los argentinos, la responsabilidad de nuestra soberanía nacional siempre fue soportada por nuestras Fuerzas Armadas, hoy consideramos le corresponde a los civiles en su condición de ex soldados de la Nación Demostrar que lo aprendido en su paso por la vida militar ha calado hondo en sus espíritus. Así emprendimos la sur. Creemos en una patria justa, noble y soberana. Somos cristianos, argentinos y jóvenes. Pertenecemos a una generación que desde su hora misma asume sin titubeos la responsabilidad de mantener bien alto el pabellón azul y blanco de los argentinos. Estamos aquí porque hemos preferido los hechos a las palabras. Estamos solo con Dios y con nuestra determinación. Sin banderías políticas, provenimos de todos los sectores nacionales y pertenecemos a militancias políticas distintas, pero estamos unidos porque creemos que eludir un compromiso es cobardía. Porque estamos luchando y lucharemos para devolver a nuestros hijos la imagen de la patria que nos han legado los hombres de mayo. Nosotros, con orgullo, nos hacemos cargo de esta herencia, con humildad, pero sin vacilaciones. Por esa patria que tiene su historia escrita en gloriosas páginas de sangre, por esa patria que se merece el sacrificio de sus hijos para que nuevamente pueda brillar como ejemplo de Hispanoamérica, nosotros como pueblo argentino, es decir, en nombre de todos cuanto habitan nuestro suelo y en especial la juventud argentina a la que pertenecemos, Ponemos hoy nuestros pies en las Islas Madrinas Argentinas para reafirmar con nuestra presencia la soberanía nacional y quedar como celosos custodios de la azul y blanca que ha de flamear altiva mientras haya hijos que respondan por ella. Quiera Dios ayudarnos en nuestra empresa. A él encomendamos nuestras almas y en su fe forjamos nuestro coraje. O concretamos nuestro futuro o moriremos en el pasado dado en Puerto Rivero de las Islas Malvinas Argentinas a los 28 días del mes de septiembre de 1966. Muy, muy interesante la, la proclama. Ahí ya, digamos, ya el dato curioso es que casi todos los cóndores eran promedio menores de 25 años. Claro, promedio 22 años aproximadamente, sí. Eh, y es muy interesante esta proclama, así como el final, digamos, Dado en Puerto Rivero, es decir, rebautizaron eh, Puerto Soledad por Puerto Rivero en homenaje al gaucho Antonio Rivero. Y otro detalle, porque yo no lo había leído con tanto detalle la, la, la proclama, dicen la azul y blanca, ¿no? Eh, uh -huh. No dicen celeste y blanca, dicen la azul y blanca, eh, lo cual es muy interesante, como bien vos mencionabas al principio, la, la identidad de, de, de los cóndores. Eh, y en el contexto en el que se da. O sea, se da después de la 2065, se da en un contexto de dictadura y de proscripción del peronismo. Pero la proscripción del peronismo no nace en el 66, viene del 55. Es decir, digamos, es como un gran contexto de lo que se llama la resistencia peronista. Y, y de alguna manera el operativo Cornor se encuadra dentro de lo que sería la, la, la resistencia peronista. Y bueno, y acá con, con Gerardo, bueno, estuvimos eh, revisando, digamos, muchos testimonios de. de y mucho documento de, de archivo. Y otras cosas encontramos de que el plan original era aterrizar en Malvinas el 20 de noviembre, ¿no? O sea, la, las fechas y la cuestión simbólica eran, eran muy fuertes, pero pasó un hecho, hubo un hecho ahí en lo que sería la política exterior de Honganía, por decirlo de alguna manera, que hizo precipitar el operativo. ¿Qué, qué estaba pasando en septiembre del 66? Sí, bueno. Eh... Venía el, pre, el príncipe, gran tradición de ese equipo de polo, viaja a la Argentina, no queda otra que hacer una visita oficial, cuando es un miembro de la familia real. Eh, los cóndores se enteran de esto y entonces precipitan el operativo para que coincida con la visita del príncipe consorte, el duque de Edimburgo, mira cuántos títulos tenía el tipo. Y efectivamente, el día que está el, el príncipe en en Buenos Aires y es recibido por Onganía al mismo momento los cóndores estaban en Malvinas, tomando las Malvinas y el presidente los trata de, de facciosos, irresponsables dice que van a ser este, castigados con todo el rigor de la ley eh, este, porque estaba tomando el té con el duque de Edimburgo. o sea, este, queda, queda muy mal, muy mal parado eh, y en, en el comunicado, ellos se identifican como civiles, claramente. Eh, así que sí, estaba justo de visita el príncipe de Edimburgo. Si me permitís, seguimos agregando hechos importantes. Estaba en el avión el gobernador de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, de Astartia, el almirante Guzmán, un almirante obviamente puesto por el presidente, acordamos que esto. Recordemos que todas las provincias eran intervenidas por militares en los golpes, en los golpes que eran eh, costumbre en ese momento en nuestra historia, y este era un nombre de la Marina, un vicealmirante. Los cóndores cuando aterrizan el avión, le dicen, eh, almirante usted es el gobernador de Tierra del Fuego, Malvinas y el Atlántico Sur, nos ponemos a su disposición, usted es el gobernador. Y el tipo, no, no, no puedo, yo no, no sé qué es esto, este, yo no puedo hacer nada sin que me lo diga Buenos Aires Y se pone como un pasajero más Como un pasajero más este, Por eso entran eh, eh, a, a entrar en juego el capitán del avión como la segunda autoridad de importancia En términos jurídicos, la autoridad eran los cóndores, pero el capitán era... Eh, Sí, vamos a poner las cosas, claro. pero el, el capitán era, el, en términos jurídicos, el que tenía que hacerse cargo Pero es muy llamativo, no, eh, no, no tanto en realidad, no tanto que un viceadmirante, este, digamos, se, se, se asuste y se acobarde Para algunos no es, para algunos de nosotros no es llamativo, para otros puede ser eh, Así que estaba y no lo tenían planeado, que justamente el gobernador de esos territorios estaba, estaba en el avión, eso no estaba planeado, sí estaba planeado que coincida con la visita del príncipe, y vamos a seguir agregando más información y ahora vamos a ver el video, pero eh, también hubo manifestaciones en Argentina, porque este hecho contó con eh, otros compañeros que se quedaron en Buenos Aires, que eh, hicieron, digamos, este, trabajaron con la prensa, Llevando información sobre eh, los objetivos de lo que se estaba haciendo, estaban en combinación con algunos sindicatos, hubo movilizaciones en Buenos Aires, en Córdoba, en La Plata, hubo manifestaciones en frente de la embajada británica, eh, se quemó la bandera británica, esas cosas que siempre se hacen. Es decir, hubo, hubo mucho revuelo. Por ejemplo, la, la, la tapa de una de las ediciones electrónicas de Crónica ese día muestra. Eh, desde un sindicato en el centro tiraron muchos papelitos, como se hace a fin de año, festejando el operativo Cóndor, digamos, que se estaban eh, de alguna manera retomando las malvinas y ya no se hace más a fin de año, pero antes, cuando había mucho papel, en las oficinas del centro, el último día del año se tiraban todos los papeles que no servían como un festejo de fin de año. Bueno, algo similar pasó con este sindicato que tiró papelitos en una de las, de las avenidas del centro. Es decir, el revuelo y la, la respuesta de la población fue inmediata, eh, pero además había eh, algo de coordinación para esas cosas que sucedieron. ¿sí? Así que no era solamente 18 personas, sino que había todo una, un dispositivo armado, sobre todo en Buenos Aires, para el contacto con la prensa y, y Accionar, accionar en, en la casa. Bueno, ahí estamos viendo los saludos de quienes nos están viendo. Entre otros uh -huh. nos llega que Norberto Carasewix está mirando el programa, así que le mandamos un saludo. Eh, y Norberto, miembro del Operativo Cóndor. Miembro del Operativo Cóndor, exactamente. Sí. Siempre. Sí. No, no, no. Al, al, al cual conocí militando Visa Martelli, mi compañerazo, lo conocemos, en el, en el... un gran saludo a Norberto desde ya. Lo, lo conocemos en el museo y siempre estamos organizando charlas cada tanto con Norberto. Ahora en pandemia no, porque cumplimos, cumplimos con, con la cuarentena. Este, un gran compañero Norberto. Si, si lo buscan en Google, van a encontrar, eh, sobre todo en YouTube, muchas entrevistas eh, que él ha dado eh, contando su experiencia en el operativo. Pandemia. Así que bueno. Le mando un eh, saludo a Norberto Cara seguro. Sí. Roberto Caracelos sí, sí, podemos ver el video que vos tenías ahí para mostrar. Ya lo puse mientras contabas lo de la movilización popular, así en simultáneo. Bueno, en ese video se veía, es uno de los pocos videos que hay de los cóndores, hay muchas fotos, pero en video de poco, se lo veía sobre todo a Dardo Cabo y a María Cristina Berrier, que era periodista y que era la única mujer en el comando cóndor, se los ven que bajan eh, de, desde la zona del muelle, y son subidos a un colectivo, todo rodeado por policías, eso es en Ushuaia, se los ve claramente, como los toma la cámara, eh, también se los ve a Karasewi, si uno lo conoce, eh, flaco alto, bueno, le dicen el flaco, que está atrás de Gardo Cabo, y también se los ve a los otros cóndores, pero no se les ve bien acá, así se ve bien las imágenes de Eduardo Cabo y María Cristina Verde, que suben un micro. Fueron detenidos en la comisaría de Ushuaia, la cárcel que ya estaba cerrada desde la época de Perón, que había clausurado la cárcel por cuestiones humanitarias, era inhumana la, la vida de los presos y Perón la cierra. Así que estaban detenidos eh, provisoriamente, aunque no tanto porque estuvieron casi un año detenidos, en la comisaría de Ushuaia uno de los datos que estuvimos charlando, que me pareció sumamente interesante, que, que también, de alguna manera, refleja el, el estado digamos, de Malvinas y de cómo vivían la, la, la, la, la, los habitantes, digamos, de, de las islas, es que justamente no había una pista de aterrizaje en Malvinas. Es decir, la, la, las islas y sus habitantes se encontraban prácticamente incomunicados en una época, década del 60, donde la comunicación aérea era fundamental, y que por eso el, eh, tanto el vuelo de fischer eh, del 65, del 64, perdón, y el operativo Condor del 66, ambas aeronaves, encima el DC-4, que, que tiene un porte mucho más, más importante que el Cessna de Fischer-Al, no tuvieron otra opción que aterrizar en la pista de cuadreras. Es decir, podían apostar a la carrera de caballos, pero no había comunicación aérea con, con Malvinas, digamos. Uno ve los testimonios desde la época y realmente ellos hablan de una vida precaria. ¿no? Y justo en ese contexto, y también de alguna manera el operativo Cóndor, eh, prendió esta alarma de, che, ¿cómo es que no hay una pista de aterrizaje en Malvinas? Sí. Bueno, el, eh, claro. Lo que pasa es que una vez que aterrizó el avión y medio que cayó en el barro, después hubo que sacarlo. Y claro. para sacarlo, el avión tiene que carretear, y para carretear necesita una pista. Así que hubo una misión de Aerolíneas Argentinas, por supuesto, coordinado por el Estado argentino, para ir a sacar el avión y para eso se tuvo que construir una pista eh, de tipo militar eh, provisoria que no fue tan provisoria porque después la usaron hasta que en 1972 se construyó una pista eh, también en conjunto con el Estado argentino pero en el 66, eh, el 67 en realidad cuando van a recuperar el avión, se construye una pista provisoria eh, que les resultó muy útil a ellos y fue el antecedente de la pista del 72, que ya es la que después es bombardeada durante la guerra y es la que, la que les quedó por muchos años. Este, sí, sí. Que fue esa hubo, pista, hubo que esa pista fue uno de los grandes antecedentes que después de, de, desembocaron en el año 74 en la propuesta de administración conjunta y de futura devolución de las Islas Malvinas durante el último gobierno de Perón, digamos. Es como que fue un camino sí, que fue avanzado. La, la pista eh, generó un, un, un vínculo tan grande, hubo que trabajar tanto, hubo que trabajar tanto para eso, que sí, fue un motor para. Había otros intereses, por supuesto, ¿no? pero fue un motor para, para acelerar un, un acercamiento que al final no se logró, pero que se, se llegó a un punto bastante importante, ese acercamiento en el cual eh, se, iba, se iba a compartir la soberanía de las islas por una X cantidad de años, hasta que después quedaran únicamente bajo la administración argentina. A eso nunca se llegó, vino el golpe de Estado antes, pero se estuvo a punto. Bien. uno de los materiales que también trajimos. Bueno, acá vemos en imagen, eh, esta, esta imagen que es muy interesante de. que, que es a color, digamos, ¿no? De lo, ahí se ve el, el, el S4 en Malvinas, ¿no? Y es esta imagen que usamos para la placa de inicio de, de la transmisión. Eh, para entender un poco también la, ya a color, digamos, la verdadera dimensión de lo que fue el operativo. Y no solamente en términos de, de la complejidad del hecho, sino después. Eh, entendió como un hecho político, es decir, tuvo una fuerte repercusión no solamente nacional, sino también política e internacional. Sí, sí, absolutamente. Este, no había, además además de la cuestión de soberanía, no había habido hasta ese momento secuestro de aviones por razones políticas. El secuestro de avión no, no se utilizaba por razones políticas, solamente había habido. Había, había Hechos de piratería Pero no por razones políticas O sea, incluso, digamos Este episodio es anterior a los Secuestros de avión Que hizo Arafat y que así que hicieron Los palestinos después este, Así que pr primero Con conmoción por Algo que a nadie se le había ocurrido Hasta ese momento Era totalmente novedoso Que alguien secuestrara un avión por razones políticas Y también vamos a aclarar Que no hubo heridos, no, se, no hubo disparos, nadie resultó herido A los pasajeros, algo que habíamos empezado antes Se les, o sea, se les permitió retirarse Los pasajeros eh, se encontraron ante la decisión de si aceptar la ayuda de la gobernación británica, que les ofrecía hospedaje o alojarse en las casas de familia de los isleños Hubo un debate entre ellos eh, votaron y votaron por aceptar la ayuda de las familias isleñas y no del estado británico así que los mismos pasajeros también entendían la importancia de estar ahí, la importancia de lo que estaba sucediendo y de que no había que aceptar la ayuda del, del estado británico siempre y cuando hubiera otra opción, que eh, en este caso era la de las familias de los isleños y, eh, como digo, en un hecho muy democrático y también en un acto de soberanía decidieron solamente aceptar la ayuda de las familias Así que no, los pasajeros no fueron tomados de rehén eh, Fue un acto, si bien eh, estaban armados no, no fue un acto violento digamos, No hubo violencia aplicada sobre nadie digamos, Fue bastante pacífico, político, militante de jóvenes peronistas. Bien, y acá vamos a mostrar esta imagen de, del impacto que tuvo en los medios, porque como bien charlamos al principio, y eso se ve un poco en el video de, introductorio que forma parte de la muestra permanente del museo, tuvo un, un revuelo en el continente muy positivo, digamos, el operativo Cóndor, digamos, ¿no? Que esto de plantar bandera argentina en suelo patrio, en, en, en Malvinas, eh, que tuvo este impacto tanto mediático nacional como internacional, y que fue como un hecho popular, y por eso acá tenemos acá a nuestro cronista al pie de los sucesos, supongo que se estaban refiriendo a García. Ah, eh, sí, sí, nos olvidábamos, pobre de mencionarlo. El, el dueño y director de Crónica estaba en el avión. Eh, muchas de las fotos que vemos, eh, no las de colores, pero otras, son sacadas por él, que llevó su cámara, Dardo Cabo lo invitó, eh, no le dijo a dónde iban y le dijo que si no iba se iba a perder un hecho histórico así que fue eh, y eh, se desayunó igual que el resto de los pasajeros de lo que estaba sucediendo Sí, Roberto García, este, que, que en, en algunas fotos se lo ve, pero otras eh, fotos son sacadas por decir, sí, estaba el director de crónica y uno de los de los impactos que, que, que nosotros también estuvimos charlando y, y que de alguna manera es internacional eh, es a Perón. ¿no? O sea, Perón exiliado en Madrid, le llega la noticia uh -huh. del operativo Cóndor y, y escribe una carta, que ahora la vamos a ver en pantalla. Uh -huh. eh, digamos, supongo que está dirigida a Dardo Cabo. No, no, está dirigida a Ricardo Bayer. A Ricardo donde él se anoticia del operativo cóndor, elogia lo que hicieron los cóndores ¿no? desde uh -huh. Madrid como eh, un hecho de soberanía, eh, del cual me imagino que, yo me confundí, perdón, en, en la sala prólogo de nuestro museo hay un fragmento de una carta de, de Perón a cabo, por eso me la confundí, pero Perón se anoticia de esto y de alguna manera se emociona y, y, y extiende de alguna manera esta carta, que es muy interesante, que es que Perón se pronuncia al respecto. Si les parece, la leo. Sí, lee, lee, lee la carta de tenor. Madrid, 1 de julio de 1967, al señor don Ricardo Ae, Mi querido compañero, he sido informado por el mayor Vicente del diligenciamiento seguido en el caso del operativo Cóndor y deseo hacerle llegar mi enhorabuena y mejores deseos. Junto con ello, que hago extensivo a todos los compañeros fieles a nuestras banderas, le ruego que les haga llegar mi saludo y abrazo más afectuoso. Un día llegará que la canalla dictatorial, entregada y entregadora, sentirá vergüenza de lo que han hecho con ustedes y así tendrán el mejor premio al patriotismo y al arrojo que ellos no han sido ni serán jamás de sentir ni practicar. Queda, como un hito en la historia, un gesto que no puede sino honrar a los ejecutores de la Operación Cóndor que la bandada de gorriones de la dictadura no podrán comprender nunca. Un gran abrazo, Juan Perón. Así es, así es, Lo felicito, pero... Eh, y ahora de la dictadura, que fue muy dura con ellos, la mayoría de ellos permanecieron nueve meses presos en Ushuaia, y tres de ellos, Dardo Cabo, Chovec y Rodríguez, tres años detenidos en Ushuaia por antecedentes penales que ya tenían de antes. Y también muy duras las declaraciones del gobierno y del presidente en esos días contra ellos. ¿Cierto? Así que sí, sí, la, la dictadura que en ese momento era vista como una dictadura muy dura, todavía no habíamos vivido el 76, pero en ese momento se lo vivía la población como una dictadura muy dura. Este, reaccionó muy duro con ellos y así es que Perón lo felicita, que eh, estaba exiliado, por supuesto, y el peronismo estaba proscrito. Eh, después vamos a hablar de las banderas. Pero antes, Pero me gustaría que muestre la foto de mi papá. Sí, obvio, obvio, obvio. Ahí la estamos viendo en pantalla. Claro, bueno, pues, eh, eh, mi papá Edgardo de Jesús Salcedo, de Jesús, familia muy católica. Yo dije en obrero, familia de Ulonne. Eh, ya lo conocía Dardo Cabo de antes, del operativo. Habían juntos, habían sido parte de la custodia de Isabel Perón, en una visita que hizo Isabel Perón a la Argentina en 1965 Así que no era de extrañar que daba cabo, lo, lo convocara también para el operativo Cóndor eh, Así que mi papá participó en el operativo Cóndor, fue, eh, subió al avión con sotana, porque él había hecho el el seminario, y le había quedado la sotana, no lo terminó el seminario no, no sé si se cansó o qué, pero lo abandonó Tenía sotana él y otro compañero más cuando se subieron al avión eh, Los compañeros lo recuerdan con mucho afecto eh, a mi papá Y eh, él continuó su militancia política, por supuesto, en el peronismo Fue eh, delegado telefónico Trabajaba en Entel, la empresa nacional de telecomunicaciones, lo que, lo que hoy es Telecom y Telefónica, así que fue delegado en Foetra. Militaba en la Juventud Peronista, como dijimos, eh, militaba en columnado dentro de la JTP, la Juventud Trabajadora Peronista, que era la rama sindical de Montoneros. Era un militante muy activo que fue asesinado por la dictadura, el 12 de, julio de 1972, de 76, perdón, 12 de julio de 1976, fue asesinado junto a mi mamá, los mataron a los dos en un enfrentamiento en la calle Ori Santa Fe, en Capital Federal. No son los únicos miembros de mi familia eh, que perdimos, sino que también están desaparecidos Cecilia Cacabelos, mi tía, José Antonio Cacabelos, mi tío, hermanos de mi mamá, mi mamá Esperanza y Juan Gregorio Salcedo, hermano de mi papá todos ellos desaparecidos eh, por la dictadura cívico militar. Eh, el grupo que asesinó a mis padres fue el grupo que funcionaba en la ESMA el grupo de tareas 332 salió de la ESMA el, eh, ese día eh, para asesinarlo salió de la ESMA. Así que en, en el casino de oficiales, en la entrada al casino de oficiales, donde están las fotos en blanco y negro de muchos compañeros desaparecidos, están las fotos de mis padres y están las fotos también de Cecilia y José Antonio que fueron detenidos desaparecidos también en la ESMA. Eh, y también en el Museo Malvinas, la foto de mi papá como parte del operativo con Así que en el museo de Malvinas trabajamos vos y yo, así que yo lo tengo a mi papá en el museo y en el casino de oficiales. En la isla. Eh, Ahí te estaba mencionando que bueno enfrente del museo se hizo un homenaje eh, a tu padre, a Ramírez y a Dardo Cabo, tres víctimas del terrorismo de Estado y estamos viendo ahora en imágenes. Eh, Digamos, esos murales que se encuentran enfrente del museo, donde se encuentran los tres, que los tres formaron parte del operativo Cóndor del 66, y digamos, hoy los sí. contamos como víctimas del terrorismo de Estado, y, y por eso es ese homenaje que se encuentra en ese, en ese mural enfrente del, del museo. Claro. También víctima del terrorismo de Estado fue Andrés Castillo, que estuvo detenido también una vez más, pero por suerte Andrés Castillo está vivo, así que de él no ponemos la foto. Pero ese día que pusimos las fotos, sí estaba Andrés Castillo, <coughs> pusimos las fotos ahí porque el director de, que puso el gobierno macrista Federico López, no quiso hacer ningún homenaje, ninguna mención al operativo Cóndor que él detestaba, el señor Federico López. así que le pusimos las fotos enfrente, bien grande, de mi papá, de Ramírez y de Largo Cabo, e hicimos un acto con más de 300 personas en la Casa de la Abuelas de Plaza de Mayo, que nos prestó el lugar para hacer un alto con Castillo, con eh, Victoria Cabo, hermana de Eduardo Cabo, y con, eh, también habló eh, mi prima Eliso Salcedo, en el nombre de la familia Salcedo, para hablar eh, de parte de los Salcedo Y también había cóndares presentes y, y, y las madres. Eh, un acto muy importante y por eso pusimos luego del acto las fotos ahí, acto al que, que participó que el director este, Lorenz, y al que Castillo le dijo en público, en público cuando le tocó hablar, le, dije, le dice, no sé por qué estamos haciendo el acto en abuelas y si tenemos el Museo Malvinas. Eh, muchas gracias a las abuelas, pero está el Museo Malvinas a, a, a 20 metros. Eh, así que sí, sí, están esas fotos, justo las sacamos antes de la pandemia porque se estaban deteriorando mucho, así que no vas a hacer cosas que alguien vaya ahora y no las encuentre, les aviso en están. Pero porque las íbamos a reemplazar, porque el tiempo, la lluvia, las había deteriorado mucho, así que las vamos a poner apenas se levante la cuarentena, pero justo el 18 de marzo las sacamos porque íbamos después a hacer una y las íbamos a poner de nuevo. Eh, de eso hay una foto, ¿no es cierto? Ya, ya, la, ya la pusimos, mientras la, estabas contando de, esto. De, sí, sí. Fotos, la, la foto de las fotos. La foto de las fotos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, nos manda un saludo Carolina Caprara, compañera. Caprara, sí, sí, sí. padre fue miembro del operativo Condor. Sí, la conocí cuando eh, se sobre una de las banderas a... Eh, ¿Cómo es? A Luján. A Luján. Eh, sí, de ahí la conocí. Bien. Ahora sí, si te parece, vamos a hablar de las banderas propiamente dicho. Así es, así es. Las banderas, llevaron siete banderas, ellos, el, el, el origen, yo se los he preguntado a todos y no lo tienen muy claro. Era como que el grado que estaba a cargo de Dardo Cabo y ellos eh, llegaron y ya estaban. <coughs> eh, o sea, no es que cada uno llevó su bandera y fue un repunte, sino que Cabo las consiguió y las llevó. Las banderas, eh, obviamente, que es, es el símbolo patrio, fue, fue, fueron usadas las banderas y fueron puestas como perímetro alrededor del avión y cuando, cuando ellos este, se ponen a disposición del cura católico, eh, después le dan las banderas y eh, hay un episodio ahí que me gustaría contar. Ellos, cuando se van, cuando se van a poner a disposición del cura católico, eh, producto de las negociaciones, se eh, ponen las banderas en, entre la ropa, abajo de la ropa, abrazándose al cuerpo. Los soldados ingleses, que no eran muchos, no eran más de seis, y, y, y, y tres o cuatro policías, eh, durante la noche, mientras estaban en la parroquia, ya en la parroquia, no en el avión, la parroquia con el cura, durante la noche entran sin armas, para sacarles las banderas y ahí hay una trifulca los cóndores son todos tibes de 22 años imagínate que van sin armas ya cuando van sin armas ya te les animas más no eh, y les quieren sacar las banderas y, y resisten, resisten ¿viste? hay empujones, hay resistencia hay un par de piñas no lo logran eh, estos eh, marines ingleses y bueno conservan las banderas, pero los ingleses se las quisieron sacar. Y ellos, como decimos nosotros, aguantaron los trapos, aguantaron los trapos, los, trapo, los trajeron de vuelta, y el juez que los juzga, el juez federal que los juzga en Ushuaia, le devuelve las banderas a Dardo cabo porque dice no es un delito pisar la bandera en suelo argentino. Y cada una de las banderas tiene ese dictamen, digamos, del juez. Eh, y eh, en el año, corregime si me equivoco, 2012. Sí, 2012 fue. En el año 2012, si no me equivoco, en agosto del 2012, ella presenta las banderas que no se las había visto en todos esos años, no se las había visto más, salvo una, no se habían visto todas las otras banderas, las presenta en un acto en la Casa Rosada, las saca de una sombrerera vieja. Antes los sombreros, que pues se usaban los sombreros, tenían unas cajas donde se guardaban los sombreros. Y esas cajas se llamaban sombrereras. Explicamos muchas cosas porque también tratamos de que los jóvenes que estén viendo lo entiendan. Estamos sombreros? viendo justo la imagen de... Exactamente, esa caja marrón es la sombrerera donde María Cristina Berriar tenía las banderas y se las entrega a Cristina y eh, le pide solamente dos cosas, una que vaya a la Virgen de Itatí y otra que vaya al Mausoleo de Néstor Pizzi a la Virgen de Itatí porque María Cristina Berlier quería hacer un homenaje a los correntinos que murieron en la Guerra de Malvinas que es muy legendaria la resistencia de los correntinos, un pueblo muy corajudo, muy valiente pero en representación de todos los eh, soldados que murieron porque eh, quería que una bandera entonces estuviera ahí y otra eh, en el mausoleo de Néstor Kirchner. Y es así entonces como Cristina lo primero, primero que hace luego de presentarlas es llevar esta bandera a la Virgen Itatí. Después la llevó al mausoleo de Néstor Kirchner, pero eso es un acto privado, que no se firmó, no se puede firmar adentro del mausoleo de Néstor Kirchner por respeto, donde están los restos del expresidente. Y eh, María Cristina Berrier le comenta en una carta que le dirige a Cristina junto con las banderas que a ella le parece que la bandera que tendría que ir eh, con Néstor que es la, la más arrugada, la más sucia, la más embarrada. Cristina Berrier las conservó así desde el 66 hasta el 2002 embarradas y que le parecería que la, la que más flameó, la que más utilizó tendría que estar con esto por ser la... la la, la, la que más se usó y así fue. Cristina puso la bandera a los pies del ataúd de Néstor Kirchner y para todos aquellos que hayamos tenido la suerte de, de poder ir a la de Néstor Kirchner en Río Gallegos, este, lo hemos podido ver. También arriba del ataúd de Néstor Kirchner está la tapa del diario Página 12 con la cara de Videla con aquella entrevista que le dice los Kirchner fue lo peor que nos pasó, entonces en, la, en el ataúd de Néstor Kirchner está la tapa de Página 12 con Videla diciendo Los Kirchner fue lo peor que nos pasó y a los pies la bandera que llevó mi viejo eh, eh, está en, sobre el ataúd de Néstor Kirchner y eh, yo que no soy una persona que se emociona eh, nunca prácticamente ¿sí, ese día me emocioné porque digamos, Néstor es una persona que fue querido mucho a la distancia lo tuve la oportunidad de verlo una sola vez, pero no era amiga de Néstor no, no, no pude serlo. pero eh, ver la bandera de los cóndores en, en ese monsoleo que está tan bien hecho con tanto respeto y ver este, la bandera de los cóndores ahí este, me emocionó muchísimo y este... Eh, eh, siempre me acuerdo que eh, una vez tuve una discusión con un compañero que me decía que es la patria, ¿no? Como me ponía en duda que es la patria. Como si uh, no hubiera que usar esa palabra, ¿no? La patria no, porque es es patrioterismo, nacionalismo, ¿no? chauvinismo, no sé qué otros mismos usaba. Y yo, la verdad, ese compañero, de cuándo voy a decir el nombre, pero. Eh, no sé, la patria fue lo que yo sentí ese día que vi la bandera argentina en el de nuestro No tengo otra forma de, de explicarlo, pero la patria es eso. Es este ver a Néstor con la bandera argentina de los hombres Muy interesante sí. esto que decís. Sí, yo lamentablemente no pude ir al, al mausoleo de Néstor. Y nosotros hablamos antes de arrancar la charla. Eh, sí cómo Malvinas se mantiene en vida en esta época que estamos viviendo hoy en día, siglo XXI, con todo ese gran aporte que hizo tanto Néstor y de Cristina. No es que somos unos fanáticos, ni mucho menos. Estamos agradecidos de forma sincera. Nosotros hemos hablado antes de esta transmisión que en los 80 y los 90 hubo un fervor fuerte, digamos, no, de Malvinas de posguerra, por ahí con películas, y que a partir del 2000 como que empezó como a bajar levemente, ¿no? y de repente vino el kirchnerismo y plum, Malvinas volvió a recobrar fuerza y justo el 2012, que fue un año bisagra porque fue el trigésimo aniversario de, de la guerra, eh, pasaron estas dos cosas, digamos. Eh, eh, María Cristina Barriera le dan custodia a Cristina las banderas del Operativo Cóndor y se desclasifica el informe más digamos, los dos en el mismo año, un año muy simbólico, año que además también era una especie de contramedida cultural sabiendo que el príncipe, no Felipe de Inburgo, sino el príncipe, eh, no Harry, el otro, William eh, Guillermo, estaba haciendo eh, operaciones militares en Malvinas, ¿no? haciendo todo con una demostración de fuerza británica, eh, bélica en Malvinas, y nosotros desde el continente, como contramedidas culturales, bueno, se desclasifica el informe Rattenbach empezamos a, a sacar de la sombrerera esta, estas banderas que estuvieron en el operativo Cóndor, y, y desplegarlas en lugares estratégicos y simbólicos de, de nuestro país. Sí, sí, dos cosas. El, el operativo Cóndor fue muy olvidado en la historia de argentina, por supuesto, además este, decirlo, y estaba con el paso de los años, eh, aunque no lo quieramos eh, aceptar, entrando cada vez más en el olvido hasta que lo rescata Cristina. Así que hay un gran agradecimiento por parte de los Cóndores y de los familiares de los Cóndores por lo que hace Cristina por el operativo Cóndor, el cual ella siempre habla que lo recuerda eh, muy vivamente al operativo Cóndor ella, pero digamos también lo, lo puso como política pública porque está en el Museo de Madrinas y porque las banderas están en lugares oficiales, en la Cámara de Diputados, en el Museo del Bicentenario, había una en la Casa Rosada, pero bueno, volvió al pueblo de Lezama, donde que originalmente eh, Cabo le había mandado, es decir, no puso las banderas este, en lugares menores, en lugares chiquitos. En ¿no? la, la Basílica de Luján. la Basílica de Luján, la Basílica de Tatil. Eh, así que, por un lado, en cuanto al operativo Cóndor, muy agradecido porque, digamos, reavivó algo que de a poquito se estaba muriendo con el paso de los años y lo hizo la, la principal figura del país, que es la Presidenta de la Nación. Y lo otro, ya que el comentario que quiero hacer con lo que decís vos, es esta política cultural de remalinizar, de remalinizar, de volver a hablar de Malvinas, de volver a explicar la historia de Malvinas, que no, eh, que no sea copado el discurso de Malvinas por otros sectores políticos que pretenden desprenderse de las islas. El Museo Malvinas es parte de esa política de remalinizar y eso eh, es una gran apuesta y un gran logro de lo que fue el gobierno de Cristina eh, y por el cual creo yo es uno de los motivos principales por los cuales fue tan atacada porque está todo bien con la economía, viste, hace lo que quieras sea, si empezás a hablar de Malvinas, si empezás a tocar intereses que van más allá de, de un ciclo económico Sino que estás hablando de la Antártida, estás hablando del petróleo, estás hablando de la pesca Estás hablando de un paso marítimo natural, un punto estratégico Y entonces esos son intereses que eh, tocan a grupos más poderosos Que eh, no, parece, mira, no Entonces eh, Yo creo que esa política de remadivinizar fue uno de los motivos por los que más le pegaron a, a Cristina y por los que más la combatieron. Bueno, ahí te sumo que me acuerdo que sectores que en ese momento eran de la oposición y que actualmente volvieron a ser de la oposición, cuando era la discusión de la deuda externa en 2014, nos estábamos en plena víspera de inauguración del museo, junio de 2014, y de repente en los medios de comunicación se hablaba de que la discusión con los acreedores externos la acusaban a Cristina de querer malvinizar como un término despectivo la discusión de nuestra deuda soberana, digamos. Sí, por algunos sectores la palabra malvinizar es usada despectivamente. Los primeros días de la cuarentena, los primeros días de la cuarentena, si prestamos atención en algunas notas, se habla en realidad en el buen sentido de que esa medida de Alberto era... Eh, como, una, como la guerra de Malvinas, ¿no? estamos todos juntos contra un enemigo. Enseguida, enseguida, a los pocos días, yo noté que Clarín empezó a desactivar el uso de esa palabra y empezó a desaparecer, la dejaron de utilizar. Yo creo que si se hubiera utilizado esa palabra se hubiera conseguido más unidad, que hoy vemos que está rota la unidad eh, con respecto a la cuarentena, porque Malvinas une, Malvinas une, y cuanto más usemos la palabra y cuanto más asimilemos algo a Malvinas, más vamos a lograr unidad. Por eso esa palabra de malvinizar la cuarentena ¿eh? se va a utilizar, pero muy poquito brevemente, por eso digo que enseguida fue desactivado eso. Pero si se hubiera podido utilizar más, yo creo que la unidad hubiera durado más o se hubiera logrado unidad eh, efectiva frente al coronavirus. episodio también histórico, lamentablemente, histórico, va a quedar en el operativo cuando no hemos Que, eh, Pero sí, ¿Y ahí malvinizar ya... está prohibido por las potencias internacionales, está prohibido, por eso eh, ellos eh, iniciaron un proceso de desmalvinización. Y nosotros del museo buscamos hacer el fenómeno contrario, que sería de remalvinización o de malvinización de nuestra identidad nacional. Y si te parece, continuando un poco con el eje de las banderas, vamos a ver ahora en imágenes la bandera del Operativo Cóndor que se encuentra en el museo, que fue desplegada en junio de 2014, que se encuentra en esta estructura de acero tan, tan hermosa, que ahí se puede leer la leyenda claramente, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el escudo nacional. Presidencia de la Nación Argentina. Sí, claro, y están los nombres de los cóndores también, no se ve por la foto, pero están todos los nombres con la edad y si eran estudiantes, sociedad, obreros, están, están los nombres de ellos. Eso está en la parte dedicada al operativo cóndor en el museo, que los invitamos a visitar nuestra página, nuestras redes sociales y cuando se levanten en la. la la cuarentena a visitarlo, está la sombrerera, donde estuvieron guardadas esas banderas tanto tiempo y hay eh, recortes de diarios y fotos de los cóndores en el primer piso que es donde está la bandera. Esa bandera, el, el, el macrismo, eh, también bajo la dirección de Federico Lorenz, tuvo la intención de sacarla pero con un artilugio, no de sacarla así de prepo, sino que ellos tienen esta cosa sutil, muy británica de cagarte de a poco la idea era eh, cambiarle la estructura Porque dice Cristina de Kirchner, eh, la estructura Y entonces, bueno, eh, la iban a sacar la bandera Y después se iba a hacer otra estructura nueva, otra disciplina nueva para la bandera Esa eh, es una estrategia típica para sacar algo Guardarlo y decir, no, bueno, estamos esperando que hagan la vitrina nueva, no llegan los fondos, no me firmaron la partida y así que pasen los años, que pasen los años y la vitrina nueva nunca llegue y la bandera nunca se vuelve a poner eh, Por suerte no pasó, no pasó, la, la, la bandera sigue ahí pero hubo una, un intento serio de sacarla la bandera eh, bueno. La bandera que estaba, que está en el, paso, en, el, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional, durante el gobierno macrista, fue pues, llevada a un pasillo, un pasillo de Congresos y fue sacada del salón. No fue sacada del Congreso, pero fue sacada del salón. Eh, así que esas banderas hicieron movimientos para... esa para, Por suerte eran, son siete banderas, así que tenemos, tenemos, tenemos que tenemos un montón. Si sacan una, tenemos otra. No importa. Bueno, inventamos una, no importa. Decimos que era el operativo con, no importa. Pero este, hubo intentos durante el gobierno y en nuestro museo de sacarla. Que, de paso, eh, quiero eh, recordarles a todos que el director del Museo Malvinas es Edgardo Esteban, ex combatiente de Malvinas, eh, a quien le mandamos un saludo. Le, le agradezco la invitación para realizar la charla. Y, y quiero decir que es el mejor director que ha tenido el Museo de El mejor director que ha tenido el Museo de es el director que tiene ahora, Edgardo Esteva, Y que tendría que dar una charla, él también, una charla de estas, que fue es combatiente, que estuvo en la guerra, y que cuenta su experiencia en la guerra. Recordemos que él es el autor del libro Iluminado por el Fuego, que luego fue película de, que sabemos con Gastón Pols y que todo el mundo. Así que Edgardo, a ver cuándo das voz en la charla. ¿no? Bien, Gerardo, eh, muchísimas gracias por, por esta charla. La verdad que es interesante porque siempre se habló del Operativo Cóndor de una forma, a veces se mencionaba, pero estuvo buenísimo que podamos dedicarle una hora al Operativo Cóndor, no solamente al hecho histórico en sí, sino sobre todo al legado que nos deja hoy el Operativo Cóndor desde el punto de vista histórico, simbólico, identitario, y que eso se plasma en las banderas, que como bien vos mencionaste, las tenemos que cuidar porque forman parte de nuestra historia, de nuestra identidad nacional y en esta lucha que estamos haciendo permanentemente en contra de la desmalvinización y por una malvinización de nuestro pueblo, que eso sirva como herramienta futuro para la recuperación definitiva de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Así que de mi parte, muchísimas gracias por, por tu presencia. También les mandamos un saludo a todos quienes nos estuvieron viendo, que nos mandaron saludos de todos lados, de todo el país. Así que bueno, desde nuestra parte les mandamos un saludo a todos y a todas y nos veremos el viernes que viene por una nueva emisión de este ciclo de Soberanía y Memoria del Museo Malvinas. Hasta luego.